1, 2, 3, probando, probando, probando, no estoy probando ni el micro ni la cámara, me estoy probando a mí, eh, etapa 4 en Mongolia, casi 500 kilómetros llevamos ya, entonces ya voy reventado, dormir poco, editar, subir vídeo, un poco todo, así que vamos reventados, Luquita va reventado, Adri va reventado, yo voy reventado, pero como equipo lo estamos consiguiendo todo hoy es etapa maratón lo que significa que en lugar de dormir en los gers donde estamos normalmente que bueno que ya de por sí es una cosa pues austera hoy es austeridad máxima y me gusta mucho porque me recuerda mucho a maratón de sables fijaos hoy dormimos aquí y a la que empieza a moverse el viento el viento dormimos en esta dormimos 80 y cuando llueva esta noche y cuando caiga diluvio lo vamos a flipar pero Ahora toca descansar como sea, porque resulta que ayer, me he enterado... Bueno, nos enteramos por la noche, pero ya habíamos seguido el vídeo. Nos pusimos segundos por equipos. Es irreal, porque entre los cinco primeros hay muy poca distancia. Pero, coño, nos pusimos segundos y entonces hoy... Ra, ra, ra, ra dándole para conservar, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, o da igual, lo que sea, ¿eh? pero coño, ya que estás aquí, lo intentas. Entonces, ahora os voy a contar cómo me hago un poco el recuperador, que en más de una ocasión os lo he explicado, que es lo primero que hacemos cuando llegamos aquí a Meta, pero, espérate, este es el recuperador de Luquita. Luquita, papá, ya te lo preparaste, vos, o ya venía preparado. Ya, ya venía preparado. <risa> Es la pócima de Luquita que dice que le recupera perfectamente. Eh, la etapa de hoy ha ido muy bien, ahora la veréis, pero antes, eh, y antes de que nos pongamos a montar y a editar, como yo tenía que tomarme esto, digo, Luquita, vamos a grabar y a explicarlo. ¿Qué hacemos? A durante los 30 40 45 minutos una hora justo después de acabar la etapa nos metemos el recuperador ¿Por qué en ese tiempo hay una cosa que se llama ventana anabólica que lo que significa es que son esos momentos donde el cuerpo pilla todo todo lo que le metas clac clac clac clac y ahí es donde hay que reponer recuperar y meter todo para dentro dentro de un rato ya comeremos pero solo llegar incluso antes de la ducha antes de deshacer la maleta antes de lavar la ropa etcétera eh, un poco de proteína. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. En otras carreras, visteis que nos llevábamos el... El mismo recuperador, pero en lugar de llevarlo en monodosis, nos lo llevábamos en el saco grande. Va muy bien porque al final pues, no tienes que llevarte distintos sobres, pero el hecho de llevártelo en monodosis hace que cada día sepas, vale, esto es lo que me va en esta cantidad, y como vas tan jodido, tan lleno de cosas, tan todo para aquí tirado, pero, ay, ¿Cómo le a agua, pues cuanto menos tengas que pensar mejor. Entonces esto lo metes aquí, pillas el agüita, lo metes para adentro, no tiene mucho secreto, ¿eh? Y una vez tienes el agua dentro, le das un poco al shaker, se encuentra el tapón, ahí está, se encuentra el tapón y entonces ahora pues nada, esto primero ya te va rehidratando, ya te va dando las proteínas para toda la recuperación muscular, que la destrucción que llevamos en estos días es potente, y después de esto pues nada, haremos un poco la ducha, iremos a ver cómo está la bici, a pillar hora para el masaje y a evitar y a darle duro a todo, ¿eh? ¿Qué os parece? Oye, like en el video y a ver qué os parece la aventura de hoy, donde ha habido todo el día, todo el día, todo el día corriendo como bestias pardas. No sé si parezco editor de vídeo o de jockey que voy aquí a ponerles a todos a bailar. Ah, por cierto, por los que preguntáis. Gorra de gas a fondo. Link aquí abajo. Y dicho esto, ya tenemos aquí un poco las teclas tal. A ver qué os parece. 3, 2, 1, vamos para allá. Calla, calla, que aquí tenemos a otro cumpleañero. Bueno, bueno, bueno. También por un 25 como yo. Eh, 26. Somos. 26. Lo, mira, los dos somos sub-23. <risa> <risa> Dale duro. ¿Ganas? Venga, jabalí. Oh, Muchas. Nos reventamos. ¡Vamos! Una machaca las guapas también. Y mira, ¡epa! Jordi, ¿qué pasa? Tú las matas callando, ¿eh? El tío se pone aquí, no dice nada Y de repente hace pi, pi Y digo, ¡mierda! Ya nos está pegando el palo otra vez Venga, que me pongo aquí Y tú me vas empujando por detrás, ¿eh? Por detrás, pero... Por la bici, no te vayas a quitar Tú de donde noto Una de las cosas jodidas de aquí Mongolia Es cuando tienes que pedir pasta, ¿sabes? ¡Hija! ¿Qué? ¿En Colombia tenéis tantas ovejitas o no? Tantas como acá, no, ahí, pero, sí, pero ahí tenéis ay Gambernal, cabrón. Claro, Gambernal. Sale a cuenta, eh. Las tenemos. Claro que sí, dale duro. Vamos, Venga, sí. escarabajo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Madre mía, nos hemos buscado buena compañía. ¡Hija! ¡Vamos, Tendemos que que atrás con el tren de la bruja. ¡Vamos, chavales! und dadurch socks oczywiście rückgelsch desconsolado, dice, voy a sacar a Ari que me recita un poco de Martín Fierro aquí me puedo cantar al compás de la dehuela que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria su cantar lo consuela madre mía, estoy enamorado esto est está soltero? no, no oh. pero si le pido per permiso a tu mujer podemos para unos días pasar unos días juntos oh, madre mía. es que le miro a los ojos y me enamoro vamos chavales ¡Venga, venga, venga, venga! <risa> Hostia... Entre todos, no hacemos medio. Llegando ya al punto más alto del día. Gran premio de la montaña. Reventados, eh, porque... Aquí ya ni relevos ni hostias. Cada uno saca lo que puede. Y mira, mira, mira. Qué vistas por ahí. Uff, uh, y qué vistas por ahí. Señoras y señores, esto es tontería. Esa, te dejen en la subida tienes que desviarte un poco del track, no, no os asustéis, ya me voy, ya me voy, ya me voy, para a venir a ver los caballos, te acercas y no pasa nada, pero a la que ya está cerca mucho dicen: y ahora mira, subidita, <risa> habrá que recuperar, pero al menos hemos venido a saludar a nuestros amigos los caballitos. de la subida. ¡Oh! ¡Qué pedazo de vistas! Y cómo vamos a bajar como fucking locos. Venga, no puedo la cámara que se nos aplica los que le picó una avispa pero yo creo que lo que le sale es del patita de lana no será pues, pues no será, acaba, ¿eh? lo tenemos acá claro. muy, bueno. muy bueno. gracias por todo de nuevo otro día bueno sí. cervecita seguro más por vamos, vamos para allá